Qué mejor manera que comenzar Tradición 2.0 que mostrando este fragmento de unas de las tradiciones que se han recuperado recientemente en este verano. Vamos a hablar de esto y de mucho más y como protagonista esta noche La Gaita con Mario Martínez, nuestro experto en folk. Muy buenas noches. Buenas noches. Unas imágenes que veíamos, que Mario, ¿qué, ¿qué es? Porque yo solo sé que es una tradición que se ha recuperado recientemente en Trefacio, pero ¿en qué consistía? Bueno, pues hemos eh, podido participar, como han visto las imágenes, de una fiesta que ya estaba casi perdida, la fiesta de San Mamés, allí en Trefacio, el viernes 18 y bueno pues tuvimos la oportunidad a través de una iniciativa privada pues de poner en marcha otra vez esa fiesta con su procesión, con su alborada, con su baile bermud luego por la tarde con los juegos tradicionales y lo que hemos visto en el vídeo pues ha sido eh, el principio de la alborada que tuvimos la suerte de hacerlo en la parte de arriba en el campanario de la iglesia de Trefacio ¿Y qué tal suena desde ahí arriba las gaitas? Pues desde arriba sonaba bien y desde abajo decían que se escuchaba en todo el pueblo, la verdad es que las vistas eran maravillosas, la mañana estaba espléndida y bueno pues la verdad es que este pequeño fragmento de vídeo uh -huh. representa muy bien lo que pasamos allí el día un día estupendo. ¿Por qué las gaitas para comenzar las fiestas? Pues bueno, eh, en este caso Trefacio es Sanabria, una zona de Sanabria... ...y por supuesto es la gaita siempre la, el instrumento más representativo... ...de la, de la zona sanabresa, Carvalheda, Sanabria, Alisti... ...y bueno, pues fueron las gaitas las que fueron protagonistas... ...en la música de esa fiesta de San Mamés en trefacio. Bueno, pues así daba inicio esa recuperación tradicional... ...de esa alborada en Trefacio... ...y hoy la gaita es protagonista aquí en Tradición 2.0... ...cada semana también intentamos conocer... ...algunos de esos instrumentos que son la base de nuestro folclore. Tenemos ya aquí algunas gaitas sobre la mesa... ...cuéntanos qué, qué es para los que somos inexpertos en el folclore. Bueno, pues hoy hemos traído dos gaitas... Eh, ...una gaita de voz de Sanabria... ...de un artesano zamorano... ...y lo que hay más cerca de la pantalla es una gaita ya más moderna... ...el otro día hablábamos de la dulzaina, hablábamos de que es un instrumento modernizado... ...lo que tenemos es una gaita construida en, en Galicia por el eh, constructor Sibane... ...que bueno pues serían un poco los Ferraris sí. de las gaitas... ...algo totalmente ya modernizado y moderno... ...pero bueno lo que podemos enorgullecernos en Zamora es... ...de tener una gaita conservada al más estilo puro tradicional... ...y bueno, pues eh, poder seguir utilizándola y seguir dándole realce... ...tanto en la provincia uh -huh. de Zamora como fuera de ella... ...y es esta gaita que tenemos, tenemos aquí con uh -huh. nosotros. ¿Qué, ¿Qué diferencias hay entre la Zamorana y la gallega, por ejemplo? Pues la forma de construir, eh, la Zamorana es una gaita con eh, los tubos eh, más gruesos... ...una gaita con mucha más sonoridad, con una personalidad un tanto distinta... ...y sobre todo la diferencia que tenemos, tanto las gaitas Zamoranas... ...bien sea de San de Liste, ahora contaremos la diferencia... ...con otras gaitas es la afinación en la que estas gaitas están. Las gaitas de Zamora, eh, por ejemplo esta gaita de Sanabresa, es una gaita afinada en Do, en el que el Si, el Mi y el Mi son bemoles, el Si, el Mi y el La, perdón, y están un poquito además esos bemoles, para los que no entienden músicas en música, es como si fuera una tecla negra en un piano, están un poquito desafinados hacia arriba. Es decir, no solo es una escala que cambia un poquito respecto a lo habitual, no son las teclas blancas del piano, ya usamos también teclas negras, y sobre todo esas teclas negras pues están un poquito desviadas, no en este caso las alteraciones están un poquito cambiadas respecto a lo que sería lo habitual. Y es lo que le imprime esa personalidad a la gaita sanabresa, o en el caso de la listana estaría un tono más abajo en símbol, también con las mismas alteraciones. Y lo que hace la verdad es que cuando estas gaitas viajan por ahí, primero son un sonido fuerte, es son un sonido estridente, que una sola gaita consigue llenar bien el baile o la fiesta. Primero esa sonoridad y segundo esta afinación lo que hace que la gente pues le choque esta gaita zamorana, Alistano la Sanabresa, uh -huh. en, en la sonoridad, en lo que están habitualmente acostumbrados, tenemos la gaita gallega, que es más típico de verlo en formaciones de gaitas, de muchas gaitas todas juntas, complejos y tal, mientras que la Sanabresa, por ejemplo, la tenemos una pandereta y una gaita solas haciendo el baile completo. Uh -huh. ¿Eh, ¿Cuáles son las partes? Bueno, pues eh, la gaita, eh, podríamos, el otro día hemos visto la dulzaina, podríamos decir que es una cosa similar a la dulzaina pero desde lo que llamamos soplo indirecto, es decir, el músico no sopla directamente sobre lo que produce el sonido. En este caso tenemos este fole, gaita de fole, gaita de fol, este fole que sería lo que el instrumentista uh -huh. hincha, es como si fuera un tercer pulmón, lo hincha a través del soplillo y eso lo que hace es hacer que tengamos un sonido continuo, que lo tenemos en la puntera, que sería similar a la ducena que hemos visto el otro día, y en el roncón que lo que hace es dar una nota pedal uh -huh. eh, para hacer un sostenimiento eh, ...armónico de la gaita... ...si la vemos con más detalle... ...pues vemos que... ...como la dulzaina pues tiene una... ...una payeta, una pipa arriba... ...y bueno pues la construcción del instrumento es muy similar... ...es un instrumento troncocónico con agujeros... ...en este caso sin llaves... Uh -huh. ...o sea que sería una cosa parecida a la dulzaina... ...pero con un toque tanto distinto... ...y hay que tener mucha capacidad pulmonar para tocarla... ...pues bueno una vez hinchada la verdad es que uno puede... ...respirar ¿no? había algunas fotos de que mientras tocaban... ...alguno pues le daba tiempo a beber un poco y tal, pero ese primer soplido que hay que hinchar el fole, pues sí, la verdad es que hay que... Sí, cogerlo con ganas. Insuflar aire, sí. Bueno, pues vamos a ir viendo imágenes y también escuchando cómo suena... ...la gaita protagonista de, de esta noche... ...mientras vamos además pues eh, intentando darles... pues, ...pinceladas sobre la historia, sobre las anécdotas... ...esas curiosidades que tiene este instrumento... ¿Qué, ...¿qué estamos escuchando Mario? Pues si no me equivoco ahora estamos escuchando un pasacalles... ...de la familia Guillermo... ...de Domés si no me equivoco... ...de la colección de tradicional de música de Castilla y León... ...que hace ya unos cuantos años... ...se editó junto con la Junta de Castilla y León... ...Radio Nacional de España... ...y bueno, estamos escuchando este pasacalles... ...que es una grabación de campo... Eh, ...bueno, pues para los que estén en las escuelas... Él será bastante conocido. Uh -huh. Bueno, pues ahí vamos viendo también imágenes... ...y cuáles son las eh, anécdotas, las curiosidades... ...que diferencian la gaita de, de otros instrumentos... ...que por qué llaman tanto la atención. Bueno, pues como bien hemos comentado... ...es muy típico ver eh, en, en Sanabria, por ejemplo... Como una sola gaita, pues conseguía hacer cuatro o cinco horas de baile acompañada de un tambor, de una pandereta, de la voz. Entonces, bueno, esto la verdad es que respecto a otros instrumentos choca bastante de que sea uno solo el que consiga eh, pues, hacer este baile, toda esta fiesta, el instrumento solo. Luego ocurre también, por ejemplo, como hemos podido comprobar en Trefacio, que eh, la gente, eh, por ejemplo, había mucha gente que era de fuera de, de, de Trefacio, ¿no? no vivía allí, que eh, nacieran allí o tuvieran familiares. Y cómo se identificaban con el sonido de la gaita, mucha gente bueno, pues nos comentaba que hacía mucho tiempo, que no la no escuchaban y que bueno, pues la verdad es que es un instrumento que suena bastante cercano, la gente lo asocia bastante bien y que no haya escuchado de pequeño, enseguida lo, lo reconoce. Vamos viendo imágenes, eh, hemos visto como en una escultura, que no, no sé muy bien el Adam nos pues decía a lo mejor de qué era, ya estaba la gaita. O sea, una pequeña escultura en una construcción sí, tal vez sí. gótica. Ya, ...ya estaba la gaita como protagonista... ...las fotos que estamos viendo están cedidas por eh, Alberto Jambrina... ...en su archivo fotográfico... ...y esa foto que hayamos visto en una escultura de piedra... ...si no me equivoco está en una iglesia en toro... ...se ve ya como en... Eh, ...antiguamente ya incluso en, en representaciones eclesiásticas... ...se ve representada la gaita... ...y bueno su nombre... Eh, ...hay distintas fuentes de donde dice que vienen... ...a veces... Eh, ...dice que viene pues de, de cabra ¿no?... ...que sería pues de lo que se hacía el fole... ...hay algunas gaitas en las que se aprovechan las patas de, de, del, del animal... ...para eh, tener el, las distintas salidas de los distintos tubos... ...entonces bueno, hay gente que habla incluso de ya en la antigua Roma... ...ver instrumentos similares a este... ...aunque bueno, fue más adelante cuando se popularizaron... ...y por supuesto la gaita es un instrumento extendido por, por toda Europa... ...incluso el norte de África. Así que con un origen muy remoto... ¿Tiene, podemos decir, su auge, sobre todo en la Edad Media? Sí, en la Edad Media fue un instrumento muy conocido, también, tanto en cuestiones eclesiásticas como en cuestiones paganas. Incluso, bueno, pues asoció también, vemos ahora, por ejemplo, en las películas, ¿no?, cómo la gaita acompaña a veces a las cortes fúnebres de, de Estados Unidos, ¿no?, ese gaitero uh -huh. irlandés o similar. Bueno, pues también incluso fue un instrumento que acompañó en las, en las batallas como instrumento de guerra. Así que un instrumento con mucha historia y en Zamora muy vinculada a la gaita, sobre todo pues a la comarca sanabresa, a otras también, pero sobre todo en el norte de, de la provincia. ¿Tal vez es por ese contacto con Galicia? Pues bueno, la verdad es que eh, no cabe duda de que nos encontramos gaitas en, en Sanabria, Carballida y Aliste, y nos encontramos gaitas en Galicia y en Asturias. Pero también es cierto que yo creo que un poco por esta incomunicación que provocaba toda la sierra se han sabido conservar estas gaitas gaitas tradicionales siento que quizá la sonoridad eh, de las gaitas gallegas de las gaitas asturianas fuera más agradable más tranquila y quizá un poco se hubieran podido contagiar de aquello pero por suerte gracias a esa falta de comunicación se ha conseguido el conservar estas dos gaitas, eh, la gaita Sanabresa se, se ha estandarizado en las escuelas a raíz de un modelo de Julio Prada y la gaita eh, alistana, que bueno no está tan estandarizada ya que no se imparte en las escuelas, pero bueno, también es conocida, pues en este caso era la gaita que usaba Valentín Llover de, de López. Bueno, pues Una gaita que como vemos es la esencia de muchas de las canciones, de las piezas de la música tradicional y que también eh, está en el archivo histórico. ¿Qué te parece si vemos eh, uno de esos vídeos? Muy bien, vamos a ver un vídeo de, del Consorcio de Firmiento Musical, las grabaciones de archivo que tienen el año 65 Vamos a ver cómo una señora canta, un señor toca el tambor y otro toca la gaita. Bueno, pues vamos viendo y luego comentamos. ¿Qué estamos viendo? Pues ahora estamos viendo, eh, en este caso o es la parte de, de vídeo, de lo que fue el archivo de, o sea, la recopilación del archivo de consorcio de Fundamento Musical. En este caso estamos viendo a Julio Prada, a la gaita, de Lío González, que bueno, está ahí en un lateral, casi no se ve al tambor, y a Maruja Piñeiro, a la pandereta y a la voz. Bueno, en los micrófonos, esto luego se, se grabó y está ya pasando en etcétera, etcétera. Pero bueno, esa es la parte de vídeo de las habas sanabresas. Habas <risa> sanabresas, una canción que podemos decir que es de las más populares. Sí, bueno, en Sanabria nos encontramos con eh, algunas suites de baile en el que tenemos, por ejemplo, habas, chaconeada, punteada, corrido y jota, o sea, una suite de cinco bailes que solían hacer en conjunto. Y bueno, esto, si no me equivoco, son las habas sanabresas, uno de esos cinco bailes que a veces los grupos lo bailan con mucho esfuerzo porque son pues un rato largo bailando un baile pues que en Sanabria quitaba el frío o sea, que... o sea que se usaba esta canción para quitar el frío Yo creo que sí, la verdad es que es un es baile muy, Es un ritmo muy intenso Es muy movido, la verdad es que es un ritmo que tanto a la parte folclórica o a la parte tradicional siempre nos ha gustado y los grupos de folk también han querido usarlo uh -huh. para optimizarlo para, para en sus canciones ya más modernas ...y la verdad es que sí, es un ritmo que incita a bailar y a bailar además rápido. más ahí estamos viendo ya en imágenes y también escuchando... ...sobre todo que te preguntaba antes por la capacidad pulmonar... ...y aquí Edelio González nos está haciendo una magnífica... ...demostración de esa capacidad pulmonar. Sí, la verdad es que bueno, la gaita es un instrumento como hemos dicho... ...que es sonido continuo por el fole, pero claro, ese fole hay que, que hincharlo una primera vez... Y seguir, y seguir manteniendo. Bueno, pues la gaita protagonista de esta noche, del de verano también, porque es uno de los instrumentos que forman parte de las actuaciones, ¿se sigue manteniendo este, este instrumento como uno de los elementos esenciales en las actuaciones? Sí, en este caso la gaita, dentro de lo que son los bailes tradicionales, es uno más, la dulzaina, la flauta, la gaita y sí la verdad es que por suerte en la zona de Sanabria seguimos viendo pues pasacalles bailes de calle hechos con gaita pero los grupos de baile pues también eh, han sabido el mantenerla y el hacer bailes propios de la gaita uh -huh. y yo creo que siguen en alza lo que es toda la gaita. Uh -huh. Mario, y para los próximos días, si queremos eh, acercarnos a alguna de esas actuaciones, igual a lo mejor también vemos la, la gaita como uno de esos instrumentos. ¿Qué, ¿Qué podemos ver? ¿Qué actuaciones quedan en el calendario? Pues bueno, esta semana que ha pasado ha sido una semana totalmente intensa, así que esta que viene ahora es un poquito más tranquila. Eh, podremos ver ahora en breve la, la agenda. Si visitan la página del Facebook, por supuesto, también van a poder verla. Uh -huh. Pero bueno, tenemos diversos grupos por diversas provincias, o sea, por diversas. ...pueblos de la provincia... ...y bueno, tenemos a las aulas de música... ...tenemos a la danza de paloteo... ...que ya, habrá, ya lo habrán podido disfrutar... ...la danza de paloteo de Tábara... ...y bueno, diversos grupos... Uh -huh. ...que tenemos por la provincia... ...ahora los, los espectadores en pantalla... pues ...pueden estar viendo uh -huh. las fechas y los lugares... Seguro que algunos nos quedan claro, en el claro. tintero, pero bueno. Así que si quieren completar, que los, los días ya más cercanos al fin de semana, que entren en Tablon Folk y, y allí lo encuentran, ¿verdad? Eso es, sí. Verá, no falta ya una actuación, un festival que hay en Cañizal el, el sábado a las 7 de la tarde, en el que actúan varios grupos, que bueno, les invitamos a todos también, como una forma de tener resumen allí, tanto de uh -huh. bailes de aquí como de Salamanca, allí en Cañizal a las 7 de la tarde el, el sábado. Bueno, pues eh, como ven citas ahí en distintos puntos de la provincia, y bueno, pues sobre todo citas para disfrutar del folclore tradicional y para que también comprueben y vean que el folclore pues, se ha modernizado en el aspecto de la difusión y cómo a través de esta sección también estamos intentando que comprueben que en internet hay páginas y hay en redes sociales pues, también perfiles sobre el folclore tradicional. Yo no sé si también, eh, como en otros casos, como en el caso de la Dulzaina, que veíamos que había páginas con partituras, en el caso de la gaita también se puede encontrar información. Sí, hay muchísima información, eh, tanto en la Wikipedia, por ejemplo, eh, hay un artículo bastante extenso sobre la gaita y, por ejemplo, una iniciativa que hay ahora en Zamora es eh, la de la Asociación de Gaiteros Zamoranos. Si la buscan a través del Facebook podrán encontrarla y, bueno, pues están usando esta red social para ir juntando gente y el día de mañana tener una asociación con la que juntarse, hacer meriendas, poder tocar todos juntos y, bueno, están en proceso de, de empezar a recopilar gente, uh -huh. en este caso usando las redes sociales. Si buscan en el Facebook, dentro de Tablón Folk encontrarán el, el vínculo, pero aparte si buscan Asociación de Gaiteros Zamoranos es una iniciativa bastante curiosa y que además está sabiendo usar este, este 2.0, estas redes sociales, para ponerse unos con otros en contacto para poder poner esta iniciativa en marcha. Pues muy bien, como ven, para todos aquellos aficionados a tocar la gaita, pues ahí tienen su espacio. Mario, ¿con qué nos podemos despedir esta semana? Pues yo creo que vamos, eh, como siempre hemos querido darle ese toque de modernidad, nos vamos a ir a otro pasacalles, en este caso de Palazuelo de las Cuevas, y vamos a ver una actuación de la clausura de la Escuela del Consorcio de Fomento Musical, en el que vamos a ver una gaita, en este caso electrónica, integrada dentro de lo que es el fole de la gaita tradicional, pero con una gaita electrónica, en este caso no es la payeta la que hace el sonido, sino un sensor, acompañada de un buzuki, como ya hemos visto otras semanas, y de un tambor. ¿Y esa gaita electrónica se toca de manera diferente? ¿Hay semejanzas con la gaita tradicional? Hay diversas gaitas electrónicas, pero esta que vamos a ver, pues la verdad es que se monta en el mismo, en el mismo motor que la gaita que conocemos, y simplemente hay que soplar un poquito menos, a veces ya no es una vez de aire y te aguanta, y la digitación es, es idéntica. Bueno, pues con eh, ese pasacalles de Palazuelo de las Cuevas, con la clausura de ese curso del consorcio del 2006-2007, vamos a poner el punto y final a Tradición 2.0. La semana que viene más, ¿no, Mario? Eso esperamos. Pues más música y más tradición. Así que vamos a ver ese pasacalles de Palazuelo de las Cuevas. <tose>